Hola chicos y chicas, soy yo Ryan Sparks y hoy les traigo una noticia de último minuto que tiene a muchas personas impactadas: y es que el creador de Flavio Verde ha decidido borrar el juego de todas las plataformas de mercado de aplicaciones de todo el mundo. Y hasta este el momento se desconoce la razón de por la cual este señor quiere borrar su juego de las del mundo de las aplicaciones del App Store a Google Play y el Windows Phone. Y a su vez, na y a su vez, como se diga, ha dicho en repetidas ocasiones vía Twitter que la prensa y los usuarios han sobrevolado el éxito de su juego y la fama repentina que ha obtenido con él es algo que no quiere. El desarrollador dijo, por favor, déjenme en paz. Y a su vez dijo el día 8 de febrero del 2014, los 100 usuarios de Flappy vendido en 22 hora de el juego, ya no puedo resistir más. Otra de las cosas que dijo fue, eso no está relacionado con ningún problema legal, es que no puedo aguantarlo más. Y también, por último, y lo último, por último, dijo, ya no puedo vender Flappyville, por favor, no pregunten. Por otro lado, se han reportado muchos casos de violencia entre ellos, pelea entre hermanos, familias. La razón de por la cual él quiere borrar el juego de todos los mercados de aplicaciones es quizás por el, por, por el caos que está desatando en el mundo, o sea, está creando rabia rencor y cosas en las personas que lo están llevando los esas personas a, a hacer cosas que no hacen como por ejemplo pelear pelear por, por por simplemente que lo molesten o que no sé que lo que que no sé que pierdan la cordura y comiencen a desarrollar cosas o comiencen a partir la pantalla o a hacer cosas así pero, en fin, todavía tienen tiempo de descargar la aplicación, eh, hoy estamos a... Bueno, Perdón, hoy, hoy es domingo 9 de febrero, y hoy, hoy, a las 6 de la tarde se elimina. Este video creo que va a estar aquí antes de las 6 de la tarde, pero bueno. Todavía tienen tiempo, vayan a descargarlo, y que recuerden que si lo descargan antes de, antes de que lo eliminen, tienen oportunidad de tenerlo por toda la vida. O sea, eso quiere decir que ese teléfono nunca lo voy a reiniciar en toda la vida, porque me quedo con pero Aquí, en la parte derecha de la pantalla, están viendo un gameplay que subí hace tiempo, de Flappy Bird, ahí pueden ver la rabia Que el ejemplo de, de, de lo que causa El juego Flappy Bird Ahí tiene un ejemplo vivo y claro de lo de lo que puede Llegar a pasar si sí, sí juegas mucho Flappy Bird Lo recomiendo, no lo juegues tanto Cógelo con calma Y nada chicos, eso fue todo Nos vemos en la próxima, Te recuerden aquí En la parte de derecha todavía siguen teniendo el link De ese gameplay de Flappy Bird Y nos vemos en la próxima, así que Chao See right there? Hit it some more. Got a fucking this. thing. that game.